en Vos. Amén. Quinto día. Honremos hoy a Santa Margarita María como a la víctima del corazón de Jesús y meditemos estas palabras que le dijo un día. Hija mía, vengo a ti como soberano sacrificador. Y ella añade él quería que me mantuviese en un acto de sacrificio continuo. No podremos seguir a la santa sino de lejos, pero ¿quién nos impedirá trabajar para introducir cada vez más en vuestra vida el espíritu de sacrificio? La práctica, aceptar todos los sacrificios que la Providencia nos envíe. Máxima de la Santa, sometámonos, pues, a las órdenes de nuestro Soberano y confesemos, a pesar de todo lo que nos parezca difícil y aflictivo, que Él es bueno y justo en todo lo que hace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 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.